y vamos a aprender a utilizar todas sus herramientas primero hay que entrar a la página de binomo donde si no tienen cuenta aún pueden registrarse con el clic en registrarse simplemente necesitan poner correo y una contraseña y para los que ya tienen eh, para los que ya se registraron pueden iniciar sesión esta es la plataforma, ahorita estamos viendo velas japonesas ahorita vamos a cambiar a como realmente iniciarían, ustedes estarían viendo algo así yo no soy fan de ver la gráfica de montaña, entonces abajo del lado izquierdo vamos a cambiar el tipo de gráfico y voy a poner velas muy bien lo que estamos viendo es una gráfica de tiempo contra precio en este momento estamos viendo el índice de las criptos, vamos a pasar a un índice que nos sea más sencillo explicar o una divisa. Por ejemplo, esta es una divisa. Es el euro contra el dólar. Voy a cambiar la temporalidad. Ok. Así está bien. Muy bien. Lo que estamos viendo es la divisa del euro contra la divisa del dólar. Del lado derecho tenemos la equivalencia de un euro contra el valor del dólar. Es decir, en este momento un euro vale 1.10 dólares. En la parte de arriba también tenemos la parte donde dice inversiones totales. Eso quiere decir que todas las negociaciones en el momento en el que las tengamos encendidas va a tener una suma total aquí y los ingresos esperados de igual forma una suma aquí y el tiempo restante para la negociación va a estar en esta parte de aquí que es lo que estamos observando. Si hacemos clic y podemos acceder en el título a diferentes activos o divisas esas divisas tienen, por ejemplo, un porcentaje a continuación y arriba tiene un número que dice de 1 a 5. Y luego dice de 15 a 60 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si nuestras negociaciones duran de 1 a 5 minutos vamos a obtener este porcentaje de ganancia. Y, y si duran de 15 a 60 minutos van a obtener el otro porcentaje de ganancia. Vamos a pasar a la parte de arriba donde tenemos más este más de aquí también nos permite agregar divisas, pero cuando agregamos la divisa no cambiamos dentro de la gráfica de la pantalla, sino que agregamos una, pesta una pestaña en la parte de arriba. Vamos a agregar una, por ejemplo el dólar, yen en japonés. Vemos cómo agrega una pestaña y podemos intercambiar entre una y otra rápidamente. Arriba del lado derecho tenemos la parte de las cuentas. Vamos a cambiar a cuenta real cuenta real o cuenta demo para que puedan hacer el switch si desean practicar un poco más o si desean hacer una negociación con una cuenta real del lado derecho tenemos el botón de depósito donde podemos fondear nuestras cuentas tenemos diferentes tipos de eh, formas de fondeo y en la extrema derecha tenemos nuestros datos personales así como la caja y nuestro cierre de sesión en la parte de abajo del menú derecho en la extrema derecha de la pantalla tenemos la cantidad es decir la cantidad de dinero que nosotros podemos decidir invertir es decir ahorita tenemos 20 pero tal vez queremos aumentarlo y tenemos 100 o 200 o queremos ponerla nosotros mismos y poner una cantidad específica también tenemos la cantidad de tiempo que va a, que va a durar nuestra negociación aquí es donde podemos cambiar los tiempos de negociación en la parte de abajo tenemos unas palabras donde dice ingreso más un porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el ingreso es igual a la cantidad que ustedes han invertido... ...más el porcentaje que se espera de ganancia. Y entonces tenemos un resultado. Que en este caso 78 más 45% de 78 nos va a dar 113.10. Abajo tenemos la opinión de los traders, es decir las personas que están haciendo trading en este momento, que compran y venden, se puede ver que ahorita están igualadas, pero llega un momento en la gráfica en donde se inclinan más por la venta o por la compra y puedes apoyarte en ellos. Y dos de los botones más importantes que tenemos en toda la plataforma son el de compra y el de venta. Ahora, si nos vamos del lado de extrema izquierda, Vamos a poder ver, de primera instancia, nuestro historial. Aquí vienen todas las negociaciones que hemos hecho con esta cuenta. Cuando tus negociaciones son exitosas, van a aparecer en color amarillo. Cuando la negociación no es exitosa, va a aparecer en color blanco. Vamos a pasar al siguiente icono, que son las estrategias. Tenemos diferentes tipos de estrategia para ti. Todas ellas son fáciles de seguir y tenemos estrategias como puedes ver para principiante, para experimentado y para profesional. Solo tienes que entrar y ver cuál se acomoda a ti. Una de las cosas que más me agrada son los torneos. ¿Por qué? Porque tenemos torneos todo el tiempo y esos torneos se pueden amoldar a tus necesidades. Es decir, puede ser que a la hora de pedir más información encuentres algo que se amolda al las características que tú estás buscando los premios son espectaculares y puedes investigar todo eso en cada uno de los eh, de los eventos donde dice más información simplemente tienes que hacer clic y te va a llevar a la página para darte más información y todo el tiempo tenemos nuevos eventos ahora, en esta parte donde dice obsequios podemos nosotros ver todos los premios de los eventos también tenemos los bonos ...que se dan cuando fondeas una cuenta. En la parte del calendario económico... ...de hecho, una de las partes más importantes... ...es el calendario económico. ¿Por qué? Porque nos brinda todas las noticias... ...que tienen en el mercado... ...o que se espera de cada país... ...que pudieran mover el mercado. Es decir, cuando nosotros vemos una noticia... ...de gran importancia, quiere decir que tiene tres toros como podemos ver en una de las noticias más abajo solo tiene dos toros y tiene uno vacío pero en esta por ejemplo donde dice comunicado RBA sobre tasa de interés es una noticia bastante importante y puede ser que mueva el mercado para la divisa neozelandés entonces a la hora en la que se dé esa noticia puede ser que haya un movimiento bastante brusco en el mercado todo depende de tu estrategia, si tu estrategia es hacer trading con noticias Debes de estar pendiente a la hora en la que van a hacer las noticias para poder hacer trading con ellas. Si tu estrategia es alejarte de las noticias, simplemente debes dejar de lado el trading a la hora de las noticias. Por último tenemos indicadores e instrumentos. Tenemos una gran variedad de indicadores para que puedas escoger. Dentro de ellos los más comunes son las medias móviles, los R6, las bandas de Bollinger y el MACD. También tenemos nuestros instrumentos, es decir, lo que nos ayuda a trazar las gráficas para saber qué posibilidades tenemos de que suceda algo que esperamos. Por ejemplo, uno de ellos es el canal, es fácil de utilizar, simplemente lo trazamos y lo amoldamos para poder tener una idea de cómo se está moviendo el mercado en ese pedazo tenemos varios eh, varios disponibles, tenemos las líneas, las horquillas, la línea de tendencia la línea de tendencia te brinda varios datos el rayo que es una línea continua infinita el segmento que es una línea nada más eh, y tú puedes trazar el principio y el fin la continua, que son varias líneas, el elipse y uno de mis favoritos es el rectángulo ahorita vamos a verlo más a fondo, Fibonacci quiere decir el retroceso de Fibonacci es algo que vamos a explicar más adelante bastante utilizado en el trading Gartley son figuras eh, son figuras con ciertas medidas ahora esta figura simplemente es un corazoncito o una flecha todo depende de qué quieras señalar. Bueno. Ah, por último tenemos una de las cosas que más se utilizan en, este, en, este, en esta parte del trading. Es la línea horizontal. ¿Por qué la línea horizontal? Porque la línea horizontal nos ayuda a trazar soportes y resistencias. Para delimitar el mercado y ver cuando hay una ruptura. Es algo que vamos a ver en el video de, de soportes y resistencias. Les había dicho que uno de mis favoritos es el rectángulo. Bueno, esta es la razón por la que el rectángulo es uno de mis favoritos. Porque podemos trazar una línea y no se gira. O podemos trazar una zona. Es una de las razones por las cuales me gusta el rectángulo y también lo uso bastante. Ahora, para finalizar, la herramienta de Doodle. Doodle es una herramienta de mano libre. Que nos permite trazar lo que sea que queramos para señalizar y no olvidar o también escribir. Dentro de la pantalla y poder expresarnos mejor. Por el momento es todo, les deseo un excelente trading, nos estamos viendo en el siguiente video.